Eh, nosotros en este caso estamos haciéndole solicitud a Edenorte Norte para que llegue a nuestro sector a conectar el servicio 24 horas porque el banco mundial hace un año y medio que vino por acá por el sector y hizo el tendido de los potes y de cable. Entonces han dejado el, el sector desconectado usando el servicio que teníamos que es debajo de debajo de, de como decir, de baja calidad, porque es cablecito que nosotros los comunitarios reunimos y no tienen las condiciones para dar la luz en el sector. En eh, tiempo pasado hubo una reunión con, con el de Norte donde ellos dicen que los lo supuestamente propietarios del terreno le han puesto una demanda a la cual ellos estaban eh, trabajando y tuvieron que detenerse, pero... Eh, ya este es un, un barrio ¿verdad? que está eh, directamente formado, que tiene demasiados años ya. Y si en verdad esas personas, los cuales dicen ser dueños de, de, del terreno, hubieran presentado un documento formal, pues eh, ya las autoridades hubieran tomado la, la decisión ¿verdad? correspondiente. Y, y mire, prácticamente si tú observa la, la cablería que tenemos, es una cablería muy pobre. A cada momento se cae un desprendimiento, esos alambres. Eh, la luz, nosotros prácticamente contamos un día sí, un día no con luz. Mira el siglo que estamos y todavía no, eh, tenemos casi un año con ese tendido ahí arriba. Y no han venido a conectarnos de la luz. Eh, que eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que de Norte haga su trabajo aquí. ¿Por qué? Porque ya ellos han hecho una inversión y nosotros los moradores, aunque tengamos que pagar la luz, pero queremos que se, que se electrifique porque tenemos miedo de que cualquier niño, mire cómo están esos alambres ahí abajo, se electrocuten.